Digo mis inicios en amargo dolor y aflicción. Eso hizo que mi amor fuera tan alto y yo tan abajo. Perdón. No tengo nombre. Nací hace dos días. Es broma. Puedes llamarme V. ¿Lo encontraste? Uh, no sé lo que encontré, pero creo que había unos demonios bailando. Bueno, entonces supongo que seguimos adelante. La espada del diablo de Aspar está cerca. hubieras existido entonces yo jamás no lo hagas sube no no no ¡Ah!